del ámbito local señores seguimos con informaciones pues que tocan y es que matan a agricultores en medio de un asalto aquí en San Francisco de Macorís y es que un agricultor falleció tras recibir varios disparos cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta. Se trata del pidio genado de 59 años. Falleció tras las heridas que le ocasionaron dos individuos que lo interceptaron en la calle Sánchez del sector en Sánchez Duarte de esta ciudad. Según familiares del oxiso... Los asaltantes lo habrían despojado de dinero en efectivo. Sin embargo, no lograron llevarse la motocicleta. El cadáver permanece en el Instituto Regional de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Escuchemos el video. Bueno, supuestamente eh, a mí me llamaron eso de las 7 y media de la mañana, las 8, y me dijeron que pasara por aquí, para el hospital, porque el señor Elpidio Jiménez, Elpidio, eh, tuvo un accidente que pasaron por aquí por el hospital. Supuestamente después que llegó al hospital me entero que fue que lo atracaron y lo mataron. Pero esa era una persona digno de considerarlo, porque era una persona de trabajo. Una persona que todo el tiempo lo que viera trabajando en campo, ese señor hasta con una bota de goma todavía anda. Él tenía una finca arrendada para acá, para el lado de Cuava y esos sitios. Y iba a tumbar un cacao para allá. Y supuestamente lo atracaron aquí en la calle Sánchez, supuestamente.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 Es lamentable lo que está sucediendo aquí en nuestro pueblo San Francisco de Macorís. Lamentamos pues esta muerte de este agricultor genado de 59 años que venía de su trabajo, de lo que hace como agricultor y lamentablemente pues un atraco y hasta donde tuvo que llegar que no sabemos hasta cuándo, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, cuál es el desorden, el descontrol, que no hay alguien que... Podamos salir para poder terminar con esto No sabemos si ese señor una persona que llevaba el pan de cada día a su casa Y ya no está Y lamentablemente como se le fue la vida en un simple atraco de unas personas Que querían llevarle su dinero en efectivo y mira hasta dónde estamos llegando en este pueblo de San Francisco de macorís Así es, lamentable la muerte del Pidio Genao, este, este señor, el agricultor, que eh, ahí eh, se dice que fueron captados los, los atracadores en unos videos que andan por ahí circulando eh, de, de, de los atracadores. Eso fue aquí mismo, en la ciudad. Y es lamentable que este tipo de cosas sigan pasando, que personas eh, así ya de edad avanzada y que, y que aún sigan llevando el pan de cada día a su casa, eh, terminen muertos así. Y, y se sigue todavía reclamando que qué es lo que está claro. pasando, que no se pone algo en la calle, no se pone en un cámara, patrullero, eh, un patrulleo, eh, como que se, se olvida por el tiempo, porque en, en estos días nadie estaba hablando de atraco y ese tipo de cosas. Pero, plan, pasa algo y de una vez la gente empieza a hablar. O sea, hay que dar, hay que darle seguimiento a este tipo de cosas. Creo que debe, deberían de ver más patrulla. En vez de lo a meso, está quitando. Eh, así, abus Pasola, abusando ahí y los jamé eh, eh, que, que estén patrullando por eso por personas por por ese sí, tipo de cosas ¿Eh? yo, yo creo que deberían de haber patrullaje en los en, en, en lo barrios sea fijo en los barrios que hayan dos o tres patrullas. claro donde más están pasando este tipo de situaciones donde más tiene que haber patrulleros claro y cuando se vean gente extraña de, de, de, de ese sector que no sean de ahí para lo que usted busca por aquí porque vemos mucha gente a veces extraña, como por ejemplo, estos esto, atracadores que andaban, yo creo que ese, ese sector le dicen la pangola por ahí. Uh -huh. ¿eh? Está comunicado con las personas, y un ejemplo, si alguien ve a esa gente extraña, mire, esa, esa gente no son de por aquí, lo estoy viendo medio raro, párenlo a ver. Claro. ¿Verdad? Debería de, de, de ese sistema, Exacto. de que la gente tenga la confianza de llamar a la patrulla eh, oficial, mire, eh, eh, una gente rara por ahí que andan patrullando, párenlo a ver. Claro, porque ya la gente de ese sector conoce quiénes son las personas y lo que se claro. mueve, porque muchas veces tienen a la persona vaqueada. Saben, van por la misma ruta, claro. lo tienen vaqueado, mira, fulanito baja por esta ruta, claro. gana tanto, baja esta hora, pasa por aquí, entonces ya, todo en el Rieles todo el mundo se conoce. Todos ah. saben cuando alguien es raro Que pasa algún meneo no, Pero para. ¿qué pasa? Las personas no llaman Como que dicen ¿Para qué voy a llamar? Si no, van a resolver Y si vienen a resolver Vienen a la hora Después que pasa la situación Después que pasa la situación Entonces, sé, por eso Tiene que haber patrulleo Constante en esos sectores Donde fijo, pasan fijo. esto o Deberían de haber patrulla fijas Que, que, que patrullen de esquina Aquí, la fruna Metimos por en el mismo sector Que tengan una hora, Un horario Y se distribuyan ah. De tal hora a tal hora Un grupo Y viene sí. después otro Y van turnándose Porque si no, esto no va a parar No va a parar Bueno, por ejemplo eh, eh, muchacho, eh, cuando se anunció la, la, la, la, la huelga para el 14 y 15 de, de, de mes en curso, Óyeme, yo salí de aquí a, a almorzar a las 2 de la tarde y, oye, en cada esquina, la libertad, en cada esquina, en cada esquina y también la calle para arriba y, y para abajo, la, o sea, la parte alta de San Francisco Macorís la parte baja, estaba llena de, de, de, de, de policía. Sí. Oye, sí. o sea, es como te dice, o sea, no hay forma de que alguien haga algo porque en cada esquina hay un, un grupo de policía. Entonces, ¿por qué también no lo dejan fijo? Exactamente. Y, y, no lo dejan fijo, Dale solamente para. Porque, oye, tú sales ahora mismo y dan un sondeo por San Francisco Macorís. Es difícil tuve un policía en la calle, muy, no, difícil. muy difícil. Yo digo que aquí, aquí pocas cosas pasan. Pero estamos solos. Mira, ¿Qué? ayer, seis asaltos, ayer. Sí, seis asaltos, mi hermano. Y hoy van cuatro. Ya van cuatro. Cuatro asaltos, el sí. día de hoy. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una Exacto. Y está muy caliente. O sea, y la, y la, la autoridad están como si nada. Entonces no van a pasar por esto. Ahorita, ahorita soy yo, ahorita eres tú y tú Claro, y es lamentable esta situación. Cuando viene a ver, fue que el hombre se puso a forcejear, ¿verdad? Con, con los atracadores. Me pues, imagino que. Aunque hay atracadores que son abusadores. Claro eh, que lo habían pensó... tumbado el del motor, lo dispararon porque lo no querían el dinero, ah. hasta de lejos también, porque es eso. Y si supiera que hay mucha gente también que lo han presenciado, pudieron presenciarlo y por el miedo, a llamado a que le pasara algo, tampoco lo hacen. Y es eso lo que estamos hablando. Claro. No, y oye, siete mil pesitos tenía ese hombre encima, siete mil. Oye, sí. oye, oye, oye, que va la vida de una claro, persona. Claro que uno no, no sabe si era para llevarlo a su casa. Una persona llama George, si era su esposa, su nieto, si, él de, si alguien dependía de él. Entiende, entonces quién sabe matándose desde qué hora estaba él en ese lugar, donde realizaba su trabajo como agricultor, para que vengan dos, ustedes saben qué, a quitar la vida por esa, por siete, cantidad por de siete mil pesitos, eh. es lamentable que, que se pierda esa vida de esa manera, eh. y hasta por hasta por caballata por menos de ya bueno claro. no, y tenemos un nuevo general que lo que tiene ahí como diez días, un nuevo general que llegó acá, entonces como dice como ¿Dónde dice trabajo, tiene que ponerse la claro. pila, tiene que ponerse la pila, eso, es, eso, ese método de, de, de esa vigilancia ahí patrilleo? fija sí. en, en los barrios, debería de aplicarse porque es que hay que buscar la forma de, de acabar esto, porque si una es la otra. Eso, la redada que ellos hacen, ese tipo de cosas, eso no sirve de nada, porque están en un barrio ahora, pero ahorita están para pa otro sitio. Entonces, vayan en el barrio, pasa algo ya. Uh -huh. Ya ellos pasaron por ahí. Entonces, tiene que ser fijo la, la, la, eh, la circulación de la policía en, en, en los barrios, por cada esquina. No, porque lo único que están haciendo ahora, que yo estoy viendo mucho en los rieles, es que ellos van a una casa X, que llaman, que ahí pasa tal cosa, y allanan a todo el mundo y se van. Pero no se quedan porque después de eso pasa otro. Más ya también en el, en el sector de los ríos abajo está volviendo a pasar lo mismo. Porque to allá cuando empezamos a salir La gente caminaba a pie, los estaban abajo Y no se escuchaba eso de atrás, ni nada Ahora ya viendo de nuevo por qué Porque ya esa gente está necesitada de que De esto, y ya como la cosa se está empezando a normalizar un poco Ahora es que más tiene que haber esto Porque ya eso no se veía O sea, ahora más, hay más peligro digo, No se estaba viendo La gente estaba saliendo a caminar temprano en la mañana normal Están pasando cosas allá en los rieles Claro, ya la gente dejó de caminar por la mañana Antes tuve veías a la gente en la avenida de los rieles A las seis, a las cinco, a la cinco, cinco de la llena. mañana A lleno, gente caminando con yeah. los niños con los perros, con todo, ya no porque es miedo que hay de nuevo, de salir, con lo mismo de salir. o sea, la delincuencia la ha ganado la batalla la autoridad no, así mismo es tan por eso, tan por eso tan por eso no, que si siguen flojos, le van a ganar tienen que ponerse la pila el nuevo general es un general, general. general de aquí, de, de San Francisco de Macorís. Mira este hecho que pasó hoy y queremos que no sigan pasando ese tipo de cosas porque es una familia que queda destrozada por la muerte de, de, de por ejemplo, la cabecilla de esa familia. No, yeah. Mira, que exactamente, así mismo, un hombre que quería eh, sacar su familia hacia adelante, eh, vio una finca, lo estaban rentando para allá, la rentó para poder sacarle algo, sí, sí. sacar provecho. Trabajando, trabajando, ya, y, saliendo. Y morir de esa manera.